Hola a todos, feliz día de San Francisco Javier, feliz día de Navarra. Navarra Confidencial cumple 15 años dando la batalla de las ideas, la batalla cultural. Queremos dar las gracias a todos los que habéis colaborado durante todo este tiempo, dando tiempo, dinero, ideas, críticas, gracias a Junte, amigos. Eh, y también pedir disculpas a todos aquellos a los que en algún momento hemos podido molestar o ofender. Os pedimos disculpas de todo corazón. Y simplemente deciros que... Intentaremos ser fieles a nuestro lema, verdad, libertad, respeto y grandes dosis de provocación. Así que, viva San Francisco Javier, viva Navarra y viva España. Y feliz Navidad.